y armonizo las cartas antes de empezar estas lecturas pidiendo que los ángeles, los maestros ascendidos, los seres de luz guíen mis manos, mis ojos, mi boca y yo sea un canal simplemente para que los mensajes angelicales lleguen a nosotros. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos quieren decir Los Ángeles, en qué debemos de trabajar o prestar atención. Miren ya cómo está la caja, después de tantos años. Pero la verdad, me encantan las cartas. Y uh, lo he comentado, he tenido, ya tengo como... como un set de 20 diferentes tipos de oráculos y esta fue la manera en la que ya más, yo más me acomodé y bueno pues así cada quien encuentra su, sus herramientas las cartas realmente son una herramienta nada más, me he dado cuenta a través del tiempo que a veces percibo ya el mensaje, la energía Y muchas veces cuando estoy muy conectado Hago ya los comentarios y luego van saliendo las cartas Y nada más confirman lo que ya había dicho Y eso se da a través de la práctica Escuchando tu, tu voz interna, tu intuición Se va dando esto Muy bien, empecemos La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Open your heart Abre tu corazón. Qué buenas faltas en este mundo. Y dice, I allow myself to feel the full range of emotions, especially all the forms of love. Me permito sentir toda la gama de emociones, en especialmente el amor. Así se ve la carta y bueno pues saben que en realidad no me gusta mucho meterme en la política porque sí somos muy diversos los seres humanos pero cuando ya hay una falta de democracia ahí ya es para mí cuando se termina el quedarme callado y este pues lo vimos con Trump lo vemos ahorita desgraciadamente con nuestro presidente amlo aquí en México lo vimos con Bolsonaro y ahí Putin, hay diferentes este, autócratas este, que funcionan de esta manera. Y uh, me parece muy interesante porque yo francamente pensé con las elecciones, las midterm elections en Estados Unidos, que iban a ganar los republicanos, es la sensación que yo tuve, sumamente fuerte, de hecho estaba con toda la certeza que Trump iba a volver a ser presidente, pero, o oh sorpresa, parece ser que no va a ser el caso. Parece ser, se me fue ahorita el nombre del gobernador de la Florida, pero eh, parece ser que es el candidato que va a apoyar el partido republicano y, y muy probablemente lleguen a ganar. Uh, pero la... ¿Cómo diré? La política o la mentalidad de ese partido se ha vuelto sumamente radical. Y uh, radical me refiero a pues estar en contra de todo lo que es diferente y no es conservador. O sea, la comunidad LGBT este, en contra de los migrantes, que pues así es como se construyó Estados Unidos a través de la migración. Uh, y bueno... Uh, este extremismo y esta polarización de la sociedad pues cada vez se ha sentido más y más últimamente y aquí en México pues es lo mismo pero con la excusa supuestamente de izquierda que ni siquiera tan de izquierda es es algo más disfrazado y es sumamente derechista en realidad <risa> y sumamente extremo y los extremos nunca son buenos en general pero bueno, la cuestión es encontrar... Uh, el amor es la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras búsquedas. Y uh, entonces, bueno, es importante abrir nuestro corazón. Y es lo que genera la compasión, genera el entendimiento, genera la armonía, etcétera Entonces, bueno, por eso hago mención de esto. Porque políticamente, socialmente, económicamente, en todos los aspectos se está sintiendo esta polarización de la sociedad. ¿no? Uh, entonces, bueno, empecemos. Y yo estoy muy en contra de que tanto el presidente Trump, por ejemplo, cuando fue presidente, pues dividió totalmente a los Estados Unidos. Y lo mismo está pasando ahorita aquí en México con este AMLO está dividiendo al país totalmente lo mismo pasa con Bolsonaro y no, se trata de unirnos como humanidad y entonces sí es cuando hago mis comentarios y intervengo ahora sí, gustele a quien le guste pero por ahí no es el camino no es a lo que vinimos a hacer muy bien entonces veamos, para el día lunes y martes la carta dice clarividencia y mencionaba esto porque también el domingo ...va a haber una marcha en todas las ciudades más grandes del país... ...que son como unos 50 ciudades creo... ...se está convocando a, mar a marchar... ...porque eh, nuestro presidente quiere quitarle el presupuesto al INE... ...y el INE es el Instituto Nacional de Elecciones... ...que es independiente de cualquier eh, institución gubernamental... ...o de cualquier poder del gobierno... Y pues quitándole el presupuesto, pues le quita toda manera de poder interactuar y ser. ¿no? Es como decir, bueno, pues déjame el automóvil, pero no, no, no te voy a dar gasolina. no Así de sencillo. Muy bien, entonces bueno, empecemos lunes y martes, clarividencia. Dice Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Esto es muy importante, el saber escuchar nuestra intuición. Uh, yo lo he vivido en muchas ocasiones y uh, en momentos extraordinarios cuando tomo decisiones de, qué sé yo, uh, si me mudo de casa o de departamento pues empiezas a buscar y tienes diferentes opciones y muchas veces mi intuición me dice esta esta es la opción adecuada no uh, y así me ha pasado en toda la vida en realidad en la elección de parejas uh, qué sé yo uh, compra de automóviles en cualquier situación importante eh, me ha pasado pero también me pasa en la vida diaria donde, si no decido yo de entrada por decir algo que me voy a poner, pues pregunto, ¿no? Pero es como una pregunta al aire, pero pues <ríe> involucro a Los Ángeles y me contestan: Nada, ah, pues hoy ponte algo más con color o qué sé yo, este por el fallecimiento de mi padre, pues estaba usando mucho negro o blanco, uh, y uh, entonces, bueno en la vida diaria también se dan constantemente este, si no tomo yo la decisión y pregunto, entonces me llegan las respuestas y esa es la comunicación angelical a la que queremos llegar. Y menciono esto porque sale clarividencia, ¿no? Recuerden, tenemos cuatro maneras de poder recibir como antenas, digamos, la señal angelical y uh, esto puede ser la clarividencia o sea que veamos la respuesta sea a través de un anuncio publicitario una persona que nos enseña algo o igual puede ser un, un sueño o que lo veamos estando despiertos y lúcidos pero veamos una imagen de algo a futuro por decir algo este me ha pasado doy un ejemplo Uh, que, que sé yo, mi ahijado este, va a ser papá y uh, salió que bueno, pues la criatura va a ser una niña. Y dije, qué raro, yo presentí que iba a ser un niño, pero pues bueno, va, ¿no? Y lo presentí porque me, vi a la esposa de, de mi ahijado y me mostraron el vientre y me mostraron a la criatura y pues vi que era un niño, ¿no? Digo, no. Ahora que viera anatómicamente al bebé como tal. Pero sentí la energía sabiendo que era un niño. Entonces, bueno. Y resultó más tarde, como un mes más tarde, de que, oh, oh, corrección, ya vimos bien el ultrasonido y resulta que sí iba a ser niño. Entonces sí me llamó la atención porque dije, mira, no estaba mal. Y mi intuición pues me decía esto. Pero me hicieron dudar pues obviamente con la noticia que pues también es con un ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, déjate guiar por tu intuición y no dudes como yo lo hice, es como un ejemplo que estoy dando que no hacer, ¿no? Y son como pequeñas pruebas que nos pone el universo como que para afinar o para uh, rectificar o decirte, no, si sí estabas bien, este o sea, sigue escuchando esta voz, entonces, bueno, empezaba a decir que son cuatro maneras. Una es la clarividencia, la otra es la clariaudiencia, el escuchar los mensajes angelicales. Esto puede ser de que se nos repita como tres veces en un día o en una ocasión el mensaje, que, qué sé yo, te encuentras a alguien en la calle y te diga, oye, este, estás usando crema fot fotoprotectora para... Este, cuidarte la piel del cáncer y pues digo no es un tema así como muy común no <ríe> y luego alguien más te comenta, oye acabo de comprar esta crema fotoprotectora contra el cáncer <ríe> y luego ves tal vez un anuncio de la, de la misma crema, ¿no? entonces son tres veces que los angelitos te están diciendo ponte crema fotoprotectora para protegerte contra el cáncer de piel entonces digo, creo que es muy evidente y muy obvio, no? Bueno, ya llevamos dos. La otra es la clarisensorialidad. Eso es sentir con el cuerpo, que se te pone el cuerpo con la piel de gallina, que te sientes cómoda, que te sientes a gusto uh, o que no lo haces. este Entonces, bueno, eso es percibir no sensorialmente. Y por último es la claricognitividad, que tenemos la respuesta sin saber de dónde salió la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente uh, también me ha pasado, uh, bueno, conmigo es más auditivamente, ¿no? Que pues están, igual hablaban hace poquito ahorita de otro embarazo y escuché es niño, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no, ni, ni, ni pregunté ni nada, pero... Este, para mí pues ya queda claro que ese, esa criatura va a ser un varón. Este, pero no sé, la, uh, me imagino que es igual, pues se tiene que percibir de alguna manera, ¿no? Auditiva o visualmente, pero sin habernos cuestionado el asunto, de repente nos llega la solución, nos llega la respuesta, ¿no? Y uh, este, pues ahí eso es claricognitivamente entonces bueno, abre tu corazón porque abriendo tu corazón es como abrir una antena una parábola ¿no? entonces por más que abras pues más vas a poder recibir con mayor facilidad vas a poder recibir bueno, ya llevamos 14 minutos y no se no, no, no para mi boca prosigamos para el día miércoles y jueves la carta dice balance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 se está repitiendo lo que pues ya había dicho prácticamente entonces bueno muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo antes de destapar de la carta me acaba de llegar ahorita esta semana es de mucho trabajo interno uh, que es, a mí me gusta es cuando más crecemos y uh, en ese silencio y saber escuchar nuestra propia voz ¿no? Entonces, esto no es tanto de interactuar con la sociedad, etc. Pero esta carta con la verdad divina, en mi caso, por ejemplo, que a mi familia le fascina estar discutiendo y quién tiene la razón. Este Es muy bonito cuando pues, sale la verdad divina y de repente el universo es solito, les muestra el camino y les dice miren así está y de repente si tienen el corazón abierto te dirán uy mira tuviste razón <risa> o era como tú habías dicho Este y uh, esta carta a mí me indica que hay que dejar que las cosas fluyan por sí solas hay un dicho que dice que las cosas por su propio peso caen es eso, es dejar que las cosas caigan por su propio peso. Ni siquiera intervenir, ni opinar, ni aconsejar. Tal vez escuchar nada más, pero quedarnos calladitos, porque todo se va a ir acomodando por sí solo. ¿no? Es lo que dice esto con la verdad divina. Entonces dejemos que los ángeles y la corte celestial hagan su chamba, hagan su trabajo. Bueno, ahora sí, muchas felicidades a quienes celebran algo tiempo divino bueno esto viene a reconstatar lo que acabo de decir que las cosas tienen también su tiempo, recuerda voy a dar un, el último ejemplo, yo quise cambiar de automóvil ya lo logré después de más de medio año y resulta que la agencia automotriz donde quería conseguir mi automóvil en mayo me dijeron sí, con mucho gusto pagué el 50% de anticipo y pues la idea era finiquitar el saldo restante con mi automóvil que tenía o tiene cinco años de edad y uh, pues se, se supone que el tiempo de espera máximo máximo así ya grave iba a ser de dos meses y uh, pues cada semana me traían con. Todavía no, pero ya la próxima semana ya tenemos el automóvil. Y con 10 millones de excusas: es que por la pandemia, es que por la guerra en Ucrania, es que por las tierras. Ah, este, oh, ya no me acuerdo cómo se, se llaman estas tierras este, especiales que se necesitan, sobre todo para la tecnología, etcétera Entonces, bueno, siempre había algo, una excusa, pero pues la cuestión es de que ya a finales de septiembre dije basta quiero que me regresen mi dinero y uh, para eso tardaron tres semanas y me fui a otra agencia y eh, ellos ya tenían listo el automóvil y pues es el automóvil que tengo ahora. Entonces uh, sí me dio algo de, no enojo, pero molestia porque pues perdí dinero. Mi carro en estos cinco, casi seis meses Obviamente se devaluó, hubiera sacado más dinero en mayo que ahora al venderlo, el haber sacado el dinero de una cuenta de inversiones, perdí intereses este, que hubieran podido generar este dinero, etc. Entonces, la molestia aparte de que pues, te está metiendo la cara, ¿no? Con, con una franqueza y una limpieza muy bien hecha, y, este, y pues yo soy muy tonto, muy inocente y me la creo entera, pero bueno, la cuestión es de que sí llegó un momento en que ya perdí la paciencia dije ya, basta, ¿no? Lo hubiera hecho antes, francamente, pero sí quería ese automóvil, entonces también, este, pues una de las virtudes es la paciencia, entonces bueno, dije, bueno, pues practícala, ¿no? No pasa nada si no tienes el automóvil ahorita. Pero bueno, este es como un ejemplo de tiempos divinos, ¿no? Yo pensaba que iba a ser en mayo, junio, julio, a más tardar, y pues Diosito decidió que no, hasta principios de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, eh, así se dieron las cosas. Entonces, dejemos que la Corte Celestial Los Ángeles interactúen con nosotros y hagan su, su trabajo. Y aquí, pues, tiene que ver mucho la la confianza, la fe, y siempre doy el ejemplo con un restaurante donde levantas una comanda y haces tu pedido con el mesero, que en este caso es un ángel, y el ángel se va a la cocina y pues pide lo que pedimos, y sabemos con certeza que si pues, estamos en un restaurante, que la comida que pedimos es la que va a llegar, ¿no? No tenemos duda alguna, porque hemos ido varias veces. Y siempre ha sido el mismo resultado. Pues lo mismo es con Los Ángeles y la Corte Celestial. Ahora, hay restaurantes en los que, bueno, el servicio es bueno y llega luego, luego. Y no estoy diciendo que el servicio del, de la Corte Celestial se llegue a retrasar, pero si se llega a retrasar es por algo. ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser. Y pues muchas veces no vemos... Todo el, todo el encuadre no vemos tal vez este cacho pero pues deberíamos de poder ver todo esto ¿no? entonces todo tiene una razón de ser y este entonces pues en ese sentido ten paciencia pero ten la certeza que la corte celestial te escuche eso es muy importante tener esa certeza, esa certeza y al igual uh, soltarlo Uh, no no tiene mucho sentido el estar aferrados y estar qué sé yo haciendo la petición varias veces al día por varios días eso sería similar al gracias gracias gracias que la verdad yo lo veo y ya nada más me sonrío porque es, a mi gusto no está bien no tiene que ver nada con la Santa Trinidad y con el tres mágico el decir tres veces gracias prefiero que digan un gracias realmente muy sentido muy de corazón a que estén ahí gracias, gracias, gracias ¿no? y entonces en ese sentido cuando llegas a hacer tu pedido hazlo de corazón este, siente el automóvil en este caso ¿no? este, huele los asientos nuevos o el o huele el, el carro nuevo que yo, chistosamente, con este no, no lo huelo, las demás personas sí. Este y ya disuelta y, ¿no? y deja que solito el universo se encargue de, de su trabajo. Ok, te mando un fuerte abrazo y espero que te encuentres muy bien. Te agradecería que compartas estos videos, los hago con mucho amor. Namaste.